Hola amigo aquí otro creepypasta muy bueno espero que se suscriban y que les guste y si les gusta las creepypastas metanse a mi canal. Bueno sin más bolideses, empecemos. Tenía todos los videojuegos de Crash Bandicoot, incluso los spin-offs y los de consola portátil. Estaba aburrido un día, así que fui a todas las tiendas de juegos que me conocía, pero ningún juego me interesó, estaba a punto de volver a mi casa cuando veo unos chicos saliendo de una calle y tenían videojuegos, así que fui a esa calle, caminando mucho encontré una tienda, no la conocía así que me emocioné y entré. no había ningún juego de PS2 o PS1 a mi vista así que le pregunté al encargado si tenía algún juego de PS2 o PS1 me respondió no tengo de PS1 pero sí de PS2. Me costó comprenderle su español así que me dije que era extranjero, él se fue a la bodega y volvió con una caja de caracteres extraños, me dije que son letras del país de donde viene, me mostró algunos juegos y entre ellos estaba un juego llamado Crash to Insanity Special Edition. Nunca había escuchado de ese juego, ni había visto una propaganda o anuncio, pero debido a mi fanatismo a Crash, lo compré. Fue el peor error de mi vida. Regresando a mi casa, me dediqué a observar la caja del juego, en la parte de atrás estaba la cara de Crash con una enorme sonrisa, me pareció un poco raro ya que en los originales juegos de Crash, hay imágenes y cosas escritas, no le di atención, y me puse a ver el CD, era original y no estaba rayado, me emocioné más, al llegar a mi casa, lo primero que hice fue colocar el juego y encerrarme en mi habitación con las luces apagadas. Comenzó el juego, al principio no apareció ningún logo, se mandó directamente al menú principal, no estaba Uka Uka y Neo Cortex congelados en el agua, el fondo estaba todo negro y el logo estaba Crash Twin Satanic, me dije que era un bug del juego así que inicié una nueva partida, se quedó la pantalla en negro unos segundos y apareció la cara de Crash, mutilada y ensangrentada y escuché un fuerte chillido que vino de los parlantes de la televisión, pede un fuerte grito, no tarde en relajarme. Apareció el principio al igual que Crash Twinsanity, con Coco saltando en el campo, hasta que Cortex aparece y dispara con su pistola el rayo de la muerte y Coco lo recibe, cayendo en el suelo y saliendo mucha sangre, me aterre. Luego apareció Crash riendo fuertemente, hasta que apareció Cortex usando el cuerpo de Coco para hacer que Crash lo siguiera. Me dije Cortex se vestía de coco, y allí se puso el modo de juego, el cielo estaba un poco rojo y había manchas de sangre por el suelo, que llevaban donde Cortex se fue con el cuerpo de coco, mientras seguía a Cortex, me di cuenta de que no había animales, tampoco árboles, plantas, gemas o enemigos, no le di importancia así que seguí siguiendo a Cortex. Llegué hasta donde se lo enfrenta, apareció Cortex con una aterradora risa, el suelo apareció y el cayó en las agujas, Escuché un fuerte grito y vi sangre que salió de donde cayó Cortex, luego Crash se empezó a reír y se acerca a la pantalla, y dice no debiste hacer esto, que soy para ti. Un simple personaje de un estúpido juego. Pede un fuerte grito y salí afuera mientras respiraba profundamente, cuando volvieron mis padres, lo primero que hice fue sacar el CD y lo guardé. En las noches escucho susurros y siento que alguien me observa, sé que él está allí, y quiere matarme. Por eso decidí terminar con todo esto. Agarré el CD y me puse a jugar el juego para terminar con todo esto. Aparecí en donde Cortex le dispara un rayo a Crash para que salga un doble de cuyo personaje, pero apareció Evil Crash y se empezó a comer el cerebro de Cortex, sabía que en la beta, Evil Crash iba a comerse el cerebro de Cortex, pero... Que en este maldito juego aparezca esa beta. De allí no pude relajarme, se cortó la escena y aparecí donde hay que ayudar a Cortex a huir de Evil Crash, pero el lugar era diferente, había muchos volcanes, mucha lava, era el infierno. Terminé de ayudar a Evil Crash, se huí el camino hasta que en vez de que Nina Cortex estuviera atada en un palo, ella estaba tirada en el suelo, destripada, ensangrentada. Di un pequeño grito, y se me salieron un poco de lágrimas, Nina era uno de mis personajes favoritos. Seguí el camino hasta llegar a una base de Cortex, entre y estaba Cortex riéndose y voltea y comienza una batalla de jefe contra él, lo derrote al poco tiempo, Cortex cayó muerto y Crash empezó a devorárselo, se escuchaba fuertes gritos y salía saltando mucha sangre y materia, empecé a gritar hasta que entró Coco, ella estaba toda zombie, Crash le corta la cabeza y empieza a de devorársela. Crash voltea a la pantalla y dice apuesto a que estás feliz, nos mataste, te dejaré ir, ahora puedo descansar en paz. Se puso la pantalla en negro y aparece una oración que decía fin de la pesadilla. Mi PS2 se incendía y tiró un balde lleno de agua. Desde ese día. No juego más juegos de Crash Bandicoot, deje de escuchar susurros y sentirme observado, estoy relajado. Pero tengo la extraña sensación que me matará algún día.